Las funciones de agregación en NumPy son el análogo a las funciones de Rn en R de las matemáticas. Vamos a ver, casi todas son estadísticas y ya las hemos visto, pero vamos a trabajar con algunas de ellas. Por ejemplo, la función np.min, si lo escribimos y lo ejecutamos, vemos que nos dice todo esto que hay aquí. Esto, para saberlo de mejor manera, vamos a preguntarle por el tipo que tiene. Y el tipo que tiene, pues no es Array ni nada parecido. Es el tipo function, pero función de NumPy. Y ahora vamos a ver cómo puede actuar cualquier función de estas sobre un Array que tenga o una dimensión o dos dimensiones. O en general varias dimensiones. Para ello vamos a empezar con Min, por ejemplo. Y sabemos que a Min si le pasamos un Array, que es este de aquí, nos calcula el mínimo. Maxi. Nos calcula el máximo y así prácticamente con todas. Vamos a repasar algunas más. Min era la media, la media, y también se lo podemos hacer, por ejemplo, al array de dos dimensiones. Y nos calcula la media de toda la array. También recordamos que tenemos la función AVERAGE para calcular también la media, aunque si queremos podemos calcular la media ponderada. Y una que no vimos es la suma acumulada. Con sung esto nos va acumulando los valores. Por ejemplo, el primero de todos, si se lo hacemos a B, es el 2. Después hace 2 más 5, luego 2 más 5 más 6. Y así, porque lo que hace es que lo aplana. Para verlo más claro lo vamos a hacer con el primer vector, que es de una dimensión. Aquí tenemos 6, luego tenemos 6 más 7, luego 6 más 7 menos 2. Y vamos a ver una nueva función que es la función prod, que lo que hace es que coge y multiplica todos los elementos de la array. Nos da menos 672. Vamos a comprobarlo. 6 por 7 por menos 2 y por 8. Y también se puede ejecutar perfectamente sobre arrays de más dimensiones. Y tenemos también la versión que acumula los valores. Aquí tenemos, tenemos 6, luego tenemos 6 por 7, que son 42, luego 6 por 7 por menos 2, etc. Y ahora vamos a ver las dos funciones booleanas principales que son ANI y all. Para ello tenemos que tener un array que sea booleano. Para ello volvemos a crear un array a. Va a cambiar. Y va a ser el siguiente: tenemos true true y false. Nuestro array a ahora es este. Vamos a ver qué es lo que hace la función np.ani. Bueno, pues si le pasamos a, nos pregunta a ver si alguno de los elementos es verdadero. Pues sí, alguno de los elementos es verdadero. Si todos fuesen falsos, nos diría que no hay ninguno verdadero. Y por lo tanto nos devolvería Falso. Y la función all pues es parecida y nos dice si todos los elementos son verdaderos. Si hay tres falsos, pues por supuesto que es falso. Si hay uno o incluso dos falsos, nos tiene que devolver falso. Lo ejecutamos, lo volvemos a ejecutar. Y solo en el caso en el que todos sean verdaderos, nos devuelve true. Y ahora vamos a recordar un poco cómo las funciones de agregación pueden trabajar con los ejes. Para ello vamos a borrar esto y vamos a coger una de ellas, por ejemplo, la función media. Si hacemos np.min, si se lo hacemos a b, primeramente lo aplana y calcula la media. Sin embargo, aquí le podemos pasar los ejes. Si le decimos que el eje es el 0, pues nos hace por columnas las medias y nos devuelve tres valores. Y si le decimos que el eje es el 1, pues hace las medias por eh, filas. Tiene que hacer la media de 2 más 5, 7 más 6, 13. 13 entre 3 tiene que ser el primer resultado, que es 4,33.